Hola, hola, hola. hola. hola, hola. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, gracias por venir, por participar. Eh, este es el panel de pequeños pues y, es, es. Eh, y bueno, para arrancar un poco la charla, voy a hacer una charla así distendida. Que Me gustaría que, más, se vamos a a de que, de que se presenten. Pues quería que se presenten empresas, que presenten esas organizaciones presenten, representan. Eh, que empezar. Gustaría de Hola, Hello. bueno, eh, yo soy Leandro de Ríos de Cliarnet, eh, nuestra empresa es una consultora que trabaja con varios niños de Cliarnet, trabajamos con ya pequeños y no tan pequeños. Eh, bueno, básicamente... Y... Digamos, los ayudamos en la operación, diaria la operación, en el futuro, en la solucionar en el futuro, los nuevos desafíos. en bueno, de la, la experiencia que, que hemos tenido sobre la cómo la resolviendo, resolviendo algunas la la resolviendo que cuestiones.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 Venimos del mundo WISP, Wireless y SP. La gran mayoría de nuestra ha pasado a lo que es FTTH, televisión IP, en conjunto, obviamente, con la asociación y toda la negociación de televisión. en conjunto, así que bien entendido cómo hemos trabajado. Yo soy Douglas Fisher, soy del Brasil. Eu trabalho já trabalho na, na, na, na AI há 20, 20 anos, anos é, dedicado, dedicado ao, ao no ramo de, de internet, internet. já tem uns 10, 10 ou 12 anos, especificamente. e recentemente, recentemente, não tão recentemente, recentemente, recentemente, mas, mas, mas com uma, uma empresa chamada Made for IT. IT, e a gente e a atende pequenos, pequenos, pequenos, pequenos provedores, de pequenos, de pequenos a grandes, grandes provedores, provedores de internet, inclusive que é mas a grande maioria do nosso público são pequenos provedores, e o, e o que nós ajudamos eles a fazer, eles a fazer, é, fazer, fazer é fazer as, as escolhas, escolhas certas que permitam eles crescer, que, não, que, de, repente, que de repente quando você quando escolhe um equipamento pequeno ou não, não correto, te, te impede te de, crescer de crescer no futuro, isso, isso é, um um é um grande limitador, Eu acho que acho esse é o maior papel nosso. Papel nosso. Tenemos, tenemos un orador tenemos en, de, de, un, de Bolivia, bolivia un... pero de bolivia. online, que no sé él si está, está online, no sé sí, si está bien. Hola, buenos días. Omar Ortiz. Bueno, muy buenos días, mi nombre ¿Cómo? es Omar Ortiz, soy de Potosí, Bolivia. Un... Actualmente soy... trabajo en la cooperativa de telecomunicaciones eh, el... acá en la, en la región. El... Empezamos como el... una cooperativa de servicios de telefonía fija, de de telefonía fija pero actualmente ya brindamos el servicio de internet. Pues ya servicio de eh, estamos ya con un despliegue de, de una red de GTH, de... así es que encantado de poder participar, aunque a la distancia, estoy pero preso feliz. para poder estoy atender y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en la región. Eh, soy feliz de poder participar y compartir un poco de es nuestra bueno, experiencia en la región. Muchas gracias. Bueno, me gustaría ver, contarles gustaría... algo. Gracias, de la gente que está online, eh, un poco que nos la historia de cómo empezaron, qué equipamiento, qué eh, tipo de servicios qué tipo de servicios que y a dónde están hoy día. Usan equipamiento de 400 GB. Un, un, eh, eh, un poco de historia de y a, a donde estamos hoy. Y también, ¿cuándo estamos hoy con es la de infraestructura? Eh, bueno, eh, bueno, algunos clientes tienen. Algunos clientes todavía son wireless. wireless, son wireless eh, muchos tienen todavía ADCL. La, la mayoría, la mayoría, todos están migrando a FTTH, todos están migrando para eh. FTTH acá. Son variados, digamos, son los pequeños. Variados. Algunos son los básicamente son, una única persona que hace todo, eh, que tiene que un, todo, un microchip que, que, y otros que ya empezaron a hacer FTT, empezaron a, a cambiar que su que tecnología, a su eh, tecnología a, eh, muy a partir del de, de, gran, de de gran cambio que se dio a con la pandemia, pandemia ocurrió, en donde en la estas pandemia, tecnologías dejaron por ahí de, de empezaron sí. a ser ya Comenzara casi obsoleta, digamos, ¿no? Lo que te pide el cliente, el pide y, el cómo cliente cambió, y cómo cambió eh, el el uso, digamos, la, las personas empezaron ya a generar contenido en sus hogares y por ahí eh, necesitaban otro tipo de servicio. Entonces, eh, ahí empezaron todos a migrarse a, migrar hacia y fibra, a ph, y fibra, y empezaron a usar equipamiento que, eh, usar que dejaron por ahí ya los equipamientos más chicos y pasaron a, a routers, que y pasaron routers que soportan ya que 10, gigas 40, 10 gigas, gigas, 40 gigas, eh, 40 gigas, eh, es un poco el, el panorama, es un poco un en después, panorama en general. en cuestiones particulares. Después cosas hay más por ahí particulares, detalles Vamos a ver algunas cuestiones. Que podemos particular. Sí, fue más una necesidad. Eh, eh, estos, sí, fue una necesidad de estos últimos años de, eh, de eh, cambiar, sí o sí, más que nada lo, lo de que eran. Telefónica, la eh, eh, empresa de telefonía, digamos, o sea, las, cooperativas, las cooperativas, pasar a fibra, eh, más que nada fibra, porque la serie no cumplía con lo que el cliente no necesitaba y se, se, se le empezaron a ir a otra empresa más grande que tenían otra solución La manera de retener a los clientes de todas y, todas y seguir formas, con de el cliente, negocio fue pasar a fibra y tener equipamientos y saltar. Muchos tenían Equipo Talvez todavía de fase de internet, pasaron a, a, a 10, gigas. E es es un para poco 10 gigas, este es más o menos el panorama que yo puedo contar. Eh, bueno, WIRCOM como empresa nació el año 2006. Partimos con enlace inalámbrico en 2.4, donde hicimos enlaces con unos equipos taiwaneses en ese tiempo, porque no, el conocimiento de la tecnología inalámbrica era muy poco en Chile. Y hicimos enlaces de 8 kilómetros, donde nos aplaudíamos y nos abrazábamos porque nos daba 5.5 megas. O sea, era extraordinario. Eh, año 2006, para que más o menos se de ahí año 2008 ya Después empezamos 2008 a trabajar con a eh, servidor micro, que en ese tiempo que era... Chiqui, compraba la licencia pero armaba y tu PC. Y, y, y, y empezamos a PC, trabajar con cambium, tiempo, y cambium. Y en ese tiempo cambium era motor. Eh, año 2012 y empezamos y a, y a tener una tendencia de consumo mucho mayor y empezamos a investigar y trabajar de fibra óptica. Nosotros, yo estoy a 200 kilómetros al norte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 Y, escuelas, y nos quedamos banda cuando cerraron los colegios. La banda, Entonces nos convertimos en los únicos de la zona en tener esa ancho banda, de disponible. Esa y de de banda disponible. Y se empezaron a acercar los otros ISP de alrededor, lo y obligó a construir un data center. Eh, y, y todo, todo esto siempre fue manejado. Eh, y siempre nosotros fue usamos Windows, por ejemplo. Todas nuestras plataformas son Linux por un tema de recursos. Y después ya nos acostumbramos y trabajamos siempre con Microsoft. Y hace dos años dimos el salto nós em um um, e Juniper, como cor. A na nossa, nossa, nossa história, passamos, passamos justamente por muitas coisas, coisas muito parecidas, parecidas com isso. Com isso. É, é, provedores, provedores que são clientes nossos. Eu estou, eu estou apenas, dois apenas dois anos, anos empresa, na empresa oficialmente, oficialmente conheço mas conheço os três irmãos que são empresa desde muito tempo atrás clientes, clientes que, que eram clientes, clientes pessoais deles desde de 2002, em 2002 e foram, foram prestando, prestando serviço, serviço e também como a rede 6.0 em 2.4, aí passou-se por, por aquela, aquele em momento, aquele que momento que em que era impossível conseguir estabelecer um, um canal, uma, uma... Uma, uma, um enlace um em 2.4, que era muito ruído, aí foi para 5 gigas, e passou a ser impossível também, foi pra, então para fibra, aí a, e a, a, e a, a, e a fibra tanto na camada, tanto na camada de, de acesso, FTH, quanto a, na, na, na, construção na construção dos backbones. Dos backbones. É, e hoje, infelizmente, e como a gente tem uma, uma gama muito grande de, grande de clientes, nós temos clientes, nós temos clientes muito pequenos, pequenos, clientes pequenos com 700 clientes, clientes finais, e com 700 clientes finais. E temos clientes que são muito grandes hoje, hoje. temos clientes com quase 700 clientes finais. Então, nós temos uma equipe grande, e o e, e que, que a gente pode dizer, pode dizer com toda com certeza, certeza é, é não existe não bala de, pala prata. de prata a ferramenta, a ferramenta que, resolve que resolve o problema do, problema do, cara, do cara lá grandão não, não é a mesma que vai que encaixar aqui, aqui. e mas, o, o contrário, contrário também é verdade, é verdade. É, é, é, trabalhamos, trabalhamos hoje com, é, uma, é uma coisa que quase que natural a gente observa estamos no Brasil mais intensidade mas prestamos serviço para diversos países da América Latina e a, e a gente observa que, que dependendo do, do regulatório, regulatório legal, legal algumas e outras, outras marcas, marcas além do, do, do Microtique, micro, micro, estão em, em, micro, em todo lugar. Tiki, todo, todo lugar. lugar sempre. sempre. Se você Se abrir você uma, um cara, uma, uma gaveta, achar um vai achar um uh, microtique. Mas, mas, por exemplo, por exemplo entre, entre Juniper, entre Cisco, entre Huawei, Nokia, que na no mercado, isso depende do regulatório legal do país. Tem países que têm uma... Entre que o o, Huawei a Huawei então entra bem. muito bem, tem países, tem países que a Huawei, que a Huawei não, não põe o pé, pé. É... É... E... E... mas o que, mas o que a gente pode dizer em relação a, a, a todos esses casos, casos, casos especialmente sobre as bandas, bandas é, 40, 40 é, 10 giga, é, 10 giga 40 giga, 100 giga, 100 giga. Temos, temos casos de gente construindo de RDWM e hoje a gente opera essas coisas para eles, com 400 ou, ou, ou, ou 200 Giga, giga dependendo da, da construção, mas o que a gente pode dizer, que pode dizer com certeza é que de... os equipamentos, os equipamentos trocam. se trocam, mas a arquitetura, mas a arquitetura da, da rede tem que ser, tem que ser bem, lançada, bem pensada desde o, o princípio, porque você porque vai tirar aquele equipamento, equipamento que é de 1 um giga, de um giga e, colocar e colocar um de 10, um de 10 e tirar um de 10, e um de 10, e colocar um de 100, e se você e tiver que toda vez que faz isso, reconstruir a arquitetura da rede, isso torna-se inviável. Então, então é, acho que esse, esse, essa é essa a principal, principal questão. questão né? Né? Ah, se ah, vai se ser modulação, modulação, modulação coerente na transmissão dos 400, 400 giga, ou se vai ser um -op, op de 1 um giga, de um giga. Se, a se a fibra foi construída, um enlace de 60, enlace de 60 km, quilômetros, foi bem construída, bem, bem ancorada, alguns postes. postes. Aquela mesma fibra, mesma fibra de 10, 10 anos atrás vai, vai operar com 100 GB e, e não vai te incomodar. Agora, agora se, você se você fez a coisa, coisa sem a devida, a devida dedicação, você vai ter problema com 1 GB, com 10, 10 GB, com, com 40, com. com... É sempre, é assim. sempre assim. Graças, é. graças é. a eh, Omar. Sí, Omar Muchas gracias, Douglas. Un poco. Eh, Douglas, eh, Omar, ¿puedes no sé Claro. Eh, un poco. Bueno, sí. la cooperativa empezó la en, cooperativa el noven, en el 1972 con telefonía 1972. Eh, convencional. California y en el 2002 es donde empezamos con Daya Labs, ofertábamos velocidades de 256, 256 kilobits y era, era un éxito para nosotros en ese entonces. Un eh, teníamos una red desplegada de cobre. Una ciudad, de cobre. Potosí es una ciudad, eh, una de las ciudades más Potosí altas del mundo. Estamos a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces... Eh,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 2019 es donde empezamos ya con, con un proyecto GINPON, eh, eh, eh, lo hicimos eh, en zonas específicas, eh, en específicas eh, acá en Potosí hay mucha minería, en entonces, entonces empezamos minero, con y empresas mineras y justo en el tiempo de, de la de pandemia es donde y la pandemia eh, ya las velocidades fue, nos quedan velocidades pequeñas, entonces tenemos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 Eh, que uno de los beneficios llevo, de ser una ciudad pequeña es que el despliegue de lo hicimos pequeña, eh, en corto tiempo, relativamente en corto en un tiempo, curto, y tenemos una cobertura total. Una cobertura total. Eh, actualmente nuestro core ah, es de 10 gigas, core, nosotros sí manejamos gigas, la marca Cisco, eh, la marca hemos tenido Cisco, un buen performance con ellos, performance y el desafío es ese, ¿no? poder ahora eh, es ese. migrar a nuestros ahora usuarios a, poder poder a nuevas velocidades a en la red aproximadamente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 migrando para y después y eh, pocos, eh, para ya estamos ofertando eh, servicios de triple play, tanto con operando, televisión, eh, voz y, y datos. Para TV, Entonces, para, okay, más okay, o, o menos en eso datos. se refleja todo el trabajo que hemos tenido y, en este tiempo reflete, de la pandemia. También. Se, se refleja todo el trabajo que fizemos a lo largo de la pandemia. Excelente, excelente, muy obrigado. Juntando a la recién Omar, una cosa importante que dijiste vos que es que cambiaron los hábitos de consumo de los clientes. Antes era toda la era Ahora quiere subir contenido, lo, lo que decía Douglas, pensar bien, lo que decía mar bueno, era cómo haces para tomar decisiones con los cambios tan rápidos que hay en las tecnologías, en los, tenemos, hábitos, tecnologías los hábitos de consumo que implican una inversión que muy fuerte y traícemos chicos y decimos, no, no, no, no puedo estar cambiando equipamiento estar todo el de tiempo, este, porque, porque pero a, a la vez el mercado te lo requiere. El está ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo es que ustedes lidan con eso? Eh, bueno, no. a, a ver, hay... Ahí... Eh. Distintos desafíos, diferentes desafíos eh, particularmente, particularmente para los que vos preguntás, para los que, eh, lo que son más bien chicos, para que que así necesitamos, pequeno, ayudarlos, para necesitamos que tengan, ayudarlos para que eh, tengan algún tipo de... Algún tipo, digamos, Alianza con sus clientes. Con sus clientes eh, por ejemplo, por un desafío que se viene o que ya que empezó está aparecer llegando, que que a aparecer es que tenemos algunos clientes, clientes que tienen clientes que le están pidiendo que de alguna manera le den servicio para de de de algo que tiene que ver con Internet de las cosas. Medidores inteligentes. La recomendación o lo que intentamos ayudarlos es que hagan algún tipo de alianza con ese cliente. Inversión en la estructura o el infraestructura, infraestructura, en, sí, que lo en el negocio en el negocio, o sea feito se de forma no conjunta pueden, porque ellos son pequeños de y no pueden llevar adelante solos sociedad de contribuyentes llevan adelante y juntos y, y en contra de la sección de esa manera y está funcionando hay, de de forma, funciona, haciendo, y hay varios que lo están haciendo es una solución viable para que quien es pequeño bueno en el caso nuestro es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 entonces eh, nosotros, Entonces, nosotros por ejemplo cambiamos cuando ya empezamos a traficar a, eh, 40 gigas con microtip y fue más que nada por un tema de, de seguridad eh, y fue por una eh, de segura, del, del famoso tema de, de, de, ataque, cosas. de algún Entonces, ataque de alguna cosa. Entonces ahí estás cosa, cosa. Ahí está pero obligado, pero yo te digo obligado, una empresa pequeña eh, puede funcionar con microtip hoy en día bien configurado, bien trabajado, si no manejan mucho la parte de diseño, configuración, es recomendable siempre por seamos hacerse asesorar y por una razón súper simple, porque se no puede gastar amigos, el doble sino, contra, pensando en eh, eh, eh, que puede solucionarlo y, y se te complica más, porque una vez, una vez que vez ya estás con el cuello de botella, se empieza está a, a pensar en caliente y toman las decisiones, tal vez no son las mejores, porque las decisiones no son las mejores, no tienen suficiente para pensar. Yo en mi caso soy el que hago el diseño de la gestión de la red de la empresa, y siempre la voy pensando hace trabajando en cinco años, Año, años, y a los ingenieros les voy traspasando yo, más o menos yo, eh, ese pensamiento. Yo, lamentablemente hace un par de años que no toco un, una, años, una línea de comando ni nada, no, pero, no pero sí voy tratando de que comando, toda nada, la gente que el trabaja el conmigo que todas eh, que vamos trabaja avanzando en esa línea, que permita te, trabajar más. Hoy en día la virtualización, el tener te un par de servidores dentro de tu propia red, que sean DNS, que sean los PITES, que sean las cosas más simples, hace que la experiencia bien si el usuario que sea mucho mejor. Y eso no requiere eso recursos. No recursos. Es decir, requiere el servidor, no el no resto es Linux y programación. El servidor, el no hay, no hay, no hay, programación no hay consumo que para la empresa chico no hoy en día ten tengan que, que, que apostar por un tema de licencia y cosas así. Que Entonces, que eso, ayuda eso, pequeñas, eso ayuda mucho a que si red es redes pequeñas te da una sensación al usuario final que diga mira, son chicos que igual andan bien o son estable no se me cae nunca. ¿Qué es lo que le interesa al usuario final? por un ejemplo, el final, tiene que pensar, que pensar sobre todo en el tema de la velocidad, es que hoy en día está como mucho en discusión porque las empresas chicas que hacemos vendíamos, vendíamos 20 megas, 20 megas 20 hasta 20 megas, megas hasta que aparecieron, megas, que aparecieron las empresas gigantes a vender 800 megas, 800 800 megas y por el mismo megas, valor que tú entregabas 20 hoy en día con una red tipo, Apple tú puedes duplicar la velocidad y no te va a afectar tu consumo. Entonces, eso es parte de cómo diseñar la red. Por ejemplo, si tú estás dando 20 megas. En a una, a una prueba con un segmento cliente de ir a lo hacen 50 mega de, de, de velocidad ya va a dar cuenta que, que tu consumo no aumenta. Consumo aumenta no lo usan porque, porque la cultura, no usa, de porque cultura de, de, de consumo del usuario es de la misma, misma pero ellos quieren tener la sensación de, quieren tener sensación de velocidad y, y son y cosas que te, ayudando, cosa si cosa que te van ayudar. ayudando si vas comprendiendo te van ayudando a mantenerte en el tiempo, con, sobre todo tiempo, ahora, que, es, también, ahora que la pandemia también, si bien nos ayudó mucho, ayudó le, le metió mucha mucho, competencia a todos, como congüita, como porque todos se dieron cuenta que había un muy buen mercado, que en, que el Internet. mercado muy bueno en Internet. Eh, antes, antes de responder directamente a su pregunta, una cosa muy bien colocada por ellos. <risa> Perdón, Tomás, disculpa, disculpa digo, Tomás, estaba respondiendo en español, disculpe voy a responder en, disculpa, responde en portugués. Perdão. Perdão, antes de responder, antes de responder a, a, pergunta, pergunta, a sua pergunta, vou comentar o que ele colocou: que é a, a necessidade de ter uma infraestrutura básica de, e, computação e computação dentro, dentro da da, do ambiente. Eu, eu, eu, eu, sinceramente, do meu coração, eu sei, que eu sei que eu vou falar aqui para gerar. As pessoas vão ficar, vão ficar com taxinha na cadeira, na cadeira mas, na cadeira, mas, mas deveria, deveria ser quase que proibido o um provedor de internet, internet não ter um servidor de DNS recursivo dentro da rede. Porque, Porque o quanto, quanto isso afeta, afeta qualidade a qualidade de, a, da, da, da experiência do usuário, do usuário final, final é muito, é muito é, grande. Obviamente não é um DNS torto, torto. Tem, que tem que ser bem feito. feito. Tem que ser bem, bem feito, feito. Ser feito. Bem feito. Não, não pode ser todo estragado. estragado. Tem que ser, mas é, mas muito, é muito, é a diferença é entre levar 30 milissegundos 30 30 30 30 para, para começar a carregar a página ou já bater na tela, e a experiência do usuário faz muita diferença. E aí, e aí agora, respondendo a sua pergunta, pergunta tem um outro, tem um outro ponto, ponto que acontece, de novo, de novo remetendo à arquitetura. arquitetura. As arquiteturas, As arquiteturas anteriores, a, o controle de banda sempre, de banda sempre era feito integralmente, integralmente no, Bihaz, no, Bihaz, no né, Bihaz, né, no BNG. BNG. E a e foi, foi pensado para que o controle de banda seja feito lá na camada, seja seja lá na camada no, POM, no no, jam, no, no, no DBA Profile. E o que, e que, a que a gente vê recorrentemente? recorrentemente. As, pessoas, As pessoas basicamente, basicamente ignorando que isso, isso existe, transformando, transformando o, o, a, a, a OLTG POM num grande hub, grande grande hub é, e, fazendo e fazendo o controle de, de banda exclusivamente do BIHAS. E faz isso faz muito, muito mal, mal para aquilo, aquilo que você que perguntou. perguntou. Aí, Aí um o cara tem 100 clientes numa, clientes numa POM, POM e os clientes, e os clientes não, conseguem não conseguem alcançar a velocidade, não conseguem, não conseguem fazer, fazer upload com, com grande velocidade, velocidade mas, a, mas, a, mas o BR mas está, está funcionando, funcionando mas mas o, link o link não está solado, e, vai, e mexer, vai mexer, na verdade, é lá na, é lá na ponta, ponta, lá perto. perto. Ou então, um outro, um outro ponto, ponto de, dor de dor muito grande é, grande é o CPE. É o CPE. O roteador, um Wi-Fi um um do, wi do cliente de baixa, de baixa qualidade, que não alcança, não entrega, não entrega a qualidade. qualidade. Então, então, esses são os são pontos que tem que ser então ele, ele colocou no, no começo, não, não, não é um único ponto. Você tem que pensar no, no, no CTE, você tem que pensar na ONT, na GEPOM, você tem que pensar no links de apelímpicos, você tem que pensar no IRAS, você tem que pensar no CGNAT. Desculpa, Jornal, Jornal, Jornal, não fique bravo comigo. Tem que pensar no Jornal, tem que pensar no Jornal, em, em todos os pontos, em cada, um cada um deles tem, um tem que abordar. Aborda. Aborda. Eu, Eu acho que esse, esse é, é o segredo. Obrigado. Omar? Omar? Concordo com o que dizia Douglas, a importância de ver a parte da rede, a parte do equipamento e de chegar até a última milha. Por exemplo, nós começamos com o Dayalab e saltamos a DCLs.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 mucho más económico entonces eh, nosotros empezamos con un core de 1 giga y como decía uno de los panelistas también eh, concuerdo con el, el promedio de 5 años para una proyección me parece totalmente eh, razonable nosotros implementamos en 2017 un, giga, un core de 10 gigas justamente cumplió su tiempo en esta gestión y en 2022 ya estamos haciendo un salto a un core de 40 gigas eh, considerando todo lo que se ha hablado, ¿no? eh, inclusive en el tema de, dito, de un, un dual stack para ipv 6 un y ver algunos complementos ahí, pero pues, eso es importante en, en, las, en las empresas pequeñas, Mas, eh, no sé si que no se hagan inversiones pequeñas, que en dos o tres años ya tengan una limitante. Por ejemplo, en el tema de las con todas las clases virtuales, con todo el streaming que se ha generado, una red CL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 Por ejemplo, nuestro jeepon tiene 2.5 gigas por puerto, tem, por ejemplo, pero ya tenemos las proyecciones de cómo podríamos hacer, hacer el salto eh, a eh, 10 gigas. Directamente 10 gigas es una velocidad que, que, que para, nuestro, velocidad para nuestro medio tiene bastante futuro. Concuerdo con que la línea que tiene que, que ir viendo futuro, desde no la concordo, parte de red, equipamiento y también los terminales, que hoy por hoy ya estamos los haciendo las pruebas terminales. con terminales hoy en bandas de 5 GB que nos permiten mucha más estabilidad. Gracias, Omar. Hablando, un poco, hablando de un poco de interconexiones, yo siempre digo que hay como una escalerita eh, en donde uno va... Eh, buscando tener mejor conectividad con, los, mejor con, las, con las otras redes, primero con, otras redes, con primero un proveedor casi, con único, casi único, y, y después va buscando después los contenidos, que vengan las CDNs, de lado, conectarse a algún IXP, si cómo están ahora, cómo, ¿Cómo lo están logrando, este, qué nos pueden contar eh, respecto a las interconexiones, contar sobre de las interconexiones de redes. Bueno, con respecto a ese tema. En en principio, principio comprabas un carrier, se compraba un carrier eh, básicamente, y dependías de lo y dependía que el carrier te, te, carrier te enviase. Después ah, surge claro. la posibilidad la de que de, de de eh, Ahí, bueno, te empezás a traer mucho más contenido, eh, más contenido regional. Hoy por hoy eso tiene una, hoy, eh, un gran impacto en la, en la calidad. Eso ayudó incluso a bajar me eh, incluso los costos bajar, muy y muy mejoró la calidad del servicio. Y entonces, después, eh, en lo que tiene que ver después, con interconexiones, eh, muchos interconexiones de nuestros clientes empezaron a interconectar entre, entre a ellos. Interconectar eh, entonces, con otros. lo que pasa es que uno pertenecía a un equipo regional, a otro, un otro a otro, pero, a otro, pero, ellos a otro, pero entonces, entre ellos estaban interconectados. Interconectado. eso era bastante interesante. Más que nada, cuando tenías un problema, podrías...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 Y revendíamos la la o que era lo que hacía de casi toda la zona norte o en el sector donde estoy en la zona norte. Pero eh, como bien decía él, al final, eh, tú no sabes que está vendiendo. te dices que una tasa uno a uno, después te dicen no, era una internacional, no era uno a uno, era uno a, uno, era uno a diez y después no, es nacional no era uno a uno. En verdad era uno a cuatro. Entonces era un quilombo, como dicen los argentinos, porque empezaba a perder la fe en, en, en, en, en, en, en, en, en el proceso y ahí eh, en el caso de nosotros y caso, puedo decir que en un evento nuestro como asociación, un evento como asociación, nosotros presentamos a BIT en Chile, al primer Chile. que se formó y empezamos a empujar eh, el tema y yo recuerdo que el cambio para nosotros fue notable porque por ejemplo yo tenía eh, para que se hagan una idea dos enlaces dedicados de uno de cada operador porque tenía que tener un respaldo y pagabas por esos hermosos 200 megas, 300, 200 5 pagaba 5 mil dólares por 200 megas. Cuando pagaba, empezaron a aparecer, y y aparecer y los IXP, y y lo, y primero ya, noto y se se ya no todo el tráfico se iba internacional, porque a la final el eh, operador trataba de, de jugar con su tentaba, con su eh, sistema y tú no tenías sistema, nada que hacer ni cómo tocar y, eh, no y no empezamos tocar. a tener un giga por ese mismo precio, entonces fue Notable el cambio. Hoy, hoy en día nosotros en el, Chile, o sea, en, día, en el caso de Chile, tiene que estar entre un 70% o un 80%. El consumo tiene que estar en el, de, estar el de, de Chile.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 É, esse foi um tema. Esse é... Esse, esse é um tema bastante complicado, porque. Sim. assim. Bom, a primeira, primeira coisa que vocês foram, vocês foram falando, falando e veio batendo, batendo na minha cabeça a mesma palavra sempre: Flow. Flow. Netflow. Netflow. Net net net análise, análise de flow. É o caminho. Não, não, não deixem deixe, deixe, deixe, de tem de uma coisa que eu posso recomendar, recomendar para, todo para todo e qualquer IST de todo e qualquer tamanho. Os custos disso vão ser. Proporcional ao, proporcional ao seu tamanho, seu tamanho. Lógico, lógico que um cara, um cara muito grande, grande vai pagar mais, vai pagar caro, mais caro, um cara pequeno, pequeno vai pagar menor, menor. menor. Não, não deixe de saber o que que, é que passa na sua rede. Está você está passando 10 gigas numa no interface, interface, você não, você não sabe, sabe se aquilo é Facebook, se é Google, é se é streaming, é streaming, streaming, streaming se é Twitch, se é LOL, você tem que saber o que é isso. Se você não sabe o que você está comprando e o que está vendendo, você não sabe o preço. Então, você tem que saber disso. Então, não deixe de fazer isso. Procurem diversas ferramentas, ferramentas de palavras, boas, algumas, algumas, de, código de, código aberto, de, algumas fechado, de código aberto, algumas fechadas. Inclusive, nós, nós vendemos de uma, uma, de uma ferramenta, ferramenta mas, mas cada cada, existem regionalidades um Cada um procura o seu, mas não, não deixe, deixe de ter uma, ter uma ferramenta de flow. De flow. Tenha uma, tenha uma, uma ferramenta, ferramenta de, flow. de flow. E com, e com isso, isso, você vai poder, poder barganhar, barganhar adequadamente, adequadamente com o seu fornecedor. Complementarmente a isso, tem uma, assim, o IRIM, o ixp a, a, compra a compra do, do trânsito é uma coisa muito, coisa muito boa. boa, mas ela, ela não não é não é, é, não é todo, todo mundo que está mundo que pronto para entrar, para entrar então, nisso. Por então, por exemplo, um cara, um cara que está, que está com poucos clientes, clientes ainda, ainda começando com mil clientes, clientes e ele, ele tem, tem braços curtos, curtos porque, porque tem pouca, ele ainda é, é o cara que mexe na OLT, que também mexe na CTE, que também mexe no BIHAS, que também mexe no DNS. Trabalhar com Pires exige uma atenção grande, atenção grande ao, BGP. ao BGP. Você, você tem que, que saber, saber, tem que estar atento ao que, que você, você vai fazer. fazer. Então, então não, faz não faz sentido você gastar essa energia, energia neste momento, momento, momento ficar, ficar cuidando de, dia, de trocar anúncio, anúncio para cá, mexe anúncio, cá mexe mexe anúncio para lá. Anúncio lá. Então, vai chegar, vai chegar um, momento um momento em que isso vai ser necessário. Ser necessário. Então você então, tem que estar na Você é o cara que é gestor da sua própria empresa e também o cara operacional. Vai chegar um momento em que você vai entender que poxa, agora é a hora de virar. Então, e quando, e quando em e que vai te dizer, que dizer qual que é a hora começar de começar a analisar isso? O flow. flow. É, é, é, bom, é isso a resposta. resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Tomara. Tomara. Eu recordava algo nesse tema é, de, de, de, de conexão, algo que me passou em 2015, conexión, justo um de de em, 2015, 2015, em um evento de LACNES. Em esse então, Kotap, Tenía un Nessa tráfico época, eh, en el core que llegaba a 500, Gord, 500 megas. Era el tráfico de, de, 500, toda la, eh, de, todos de todos nuestros usuarios. Y en el evento del de año que yo hablaba eh, con Jordi justamente y le preguntaba, ¿cuánto tienes de velocidad en tu domicilio? Y él me decía, eh, recién me de aumentaron el, cien, casa, el anterior y dice, mes y yo tengo 300 megas. Eh, eh, entonces Jordi tenía eh, casi la totalidad del ancho de banda que yo tenía en toda mi ciudad. Así de loco era el tema de comparación.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 ¿Cómo ven o cómo planifican ven, de acá planejam, a cinco años? Como habíamos hablado eh, al principio, agora, hay que planificar. Anos, como decíamos, eh, no inicio, ¿Cuáles son tenemos, las expectativas que, que, planejar, que tienen para el futuro? importante? Eh, ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para el futuro, Leandro? Um, desafíos, expectativas desafíos, hay, desafíos, hay muchas. Um, expectativas tenemos muchas. Me voy a quedar con un desafío más cercano, más que a cinco más años. Más. La Argentina o muchas o veces es cinco años es complejo, lo eh, tenés que llevar más día, que ser hasta, no que no día, día a día, hoy incluso hasta no, no solamente tenemos problemas técnicos, técnicos, técnicos sino hoy, por ejemplo, las regulaciones no te dejan ah, manejar lamentar. muy bien las tarifas, no acompañan las tarifas, las tarifas no acompañan las tarifas, las tarifas no acompañan la actualización. Entonces, es difícil analizar así en un largo plazo. Tenemos que analizar eh, lo eh, que, que está más cerca. El desafío en Argentina, y e en la mayoría de nuestros clientes, que se denomina ahora, y e, por ejemplo en el Mundial, por ejemplo, en la eh, Copa del Mundo, ese, eso va a ser un tema Aquí más que nada para los, problema, que están, problema, para los que están. Vamos a ver el problema principalmente de los que están empezando eh, a, a dar ofrecer televisión por OTT. Eh, las cooperativas que quieran que sus clientes, que tengan clientes tengan acceso a, acceso a, a este contenido, a contenido. Y, bueno, y de alguna manera ver cómo asegurarle el acceso. Será eh, ese es el ver cómo que hacer desafío en de los próximos meses. O, próximo o, bueno, meses. Eh, ya estamos encima. Bueno, ya estamos eh, si querés, trabajando te cuento en el próximo evento cómo, y, si quisier, cómo nos fue, evento, cómo lo resolvimos. qué problemas eh, tenemos sí. por la frente? No voy a decir no, nada. Bien. Bien. No, mira, pero antes, antes de responderse, eh, tomando lo que decía acá el colega, mira, cuando tú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 y directamente le va de a los no ayudar los clientes. No necesariamente todos tienen la capacidad tienen, técnica o, la, capacidad la, el, la o el, el, el dinero como para, para contratar la asesoría de ingenieros y cosas. Porque muchos están partiendo o, muchos están están pequeña, o están en zonas tan pequeñas que van a tener 500 clientes y no van a poder que crecer terán, más. 500 Entonces, eh, ya hay que analizarlo caso a caso. Respecto a lo que se viene al futuro, yo creo que nosotros, como empresas de telecomunicaciones de importante de tamaño, Hemos perdido tamaño, no pe eh, hemos posición sobre los grandes, los, los partidos que están so a nivel so latinoamericano, los porque, como, como porque eh, somos demasiado amarrado demasiado buenos para, para, para el área técnica nos, nos cuesta mucho el área comercial demostrando, de hacer cosas de, de buscar maneras de asociación eh, me reía porque hablaba con Jaime y estaba por ahí que, en Chile también y venimos a conversar aquí eh, es como eh, eh, oye, estamos a una hora hablamos aquí ese tipo de desafío yo creo que es el desafío de la empresa de telecomunicaciones más allá de la parte técnica de las velocidades porque eso es algo que el mercado te lleva eh, hoy en día nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir hacia adelante yo te digo, hoy, hoy ejemplo, las empresas chicas van a tener que eh, dar servicios adicionales que sean un plus que le más a, a la empresa grande, por ejemplo una empresa grande en el caso de Chile me voy a blanquear. sus tiempos de respuesta de reparación de un domiciliario son 48 horas 72 horas, eso es lo que sabemos Horas, a reparar un en cualquier parte de Chile, incluido Santiago. Que hacer esa el Santiago. El operador chico, dado parte, que es todo Chilico eso lo tiene que responder Santiago. antes de 24 horas. Entonces, y eso, eso ya va a ser un más diferencial de 24 horas. Que va a permitir que la, la gente encienda y tú que puedes as, dar un e, mejor servicio. Es, que ya vas años, ganando no nicho de mercado. y Otra manera de dar un plus que yo lo estoy investigando y lo estamos desarrollando con gente de Perú, incluso que se empezará dar un servicio eh, adicional, por ejemplo adicional, te instalo el decía, internet domiciliario, internet de casa, pero, de pero te instalo dos cámaras de seguridad cámaras de pero yo te la dejo instalar porque está la mayoría de la gente cuando las está está instala a ellos, ellos eh, tiene el router está en está la está cocina y coloca la cámara en el baño y te llama todos los días porque la cámara no se le vea entonces ese servicio si lo puedes prestar tú con tu técnico de una manera que a él le quede bien se le explica cómo funciona todo le puedes cobrar un fiel adicional mensualmente con las cámaras, dado que la estás colocando seguridad, se está y, y eh, te va a permitir, fidelizar, va a permitir fidelizar Lo mismo se puede hacer con IoT, o sea, que puede encender la luz desde su teléfono, desde su casa, ejemplo, empezar a hacer eh, parlo, productos, da productos da casa, o sea, que vayan de la mano con el servicio internet que metamos. ¿Por qué? Porque eso para nosotros es mucho más fácil reaccionar porque somos más pequeños. Una compañía grande, solamente en hacer esto que yo te digo, son seis meses de reuniones de su corporativo, de la ingeniería, de estos el el de seis meses de día. que pasa los comerciales? tiene que validar? Que no sé nosotros variedad. lo más probable es que nos juntamos Entonces, cuatro y, y decimos: nos Oye, bueno, hagamos Y, este? y, y, y, y, y, y, y a Sería muy rápido Entonces, en el, el, el empezar a trabajar un poquito más en el Entonces, en el, el valor agregado ganar, como le llaman en hacer, hacer cosas agregado, nuevas nos va a permitir mantenernos no vamos a empezar no. a decaer por, por un el tema vamos sobre vamos los operadores grandes los operadores si ellos quisieran le dicen a sus clientes cambia este mes y tienes tres meses de internet gratis y ahí no les va a afectar el precio y ahí vamos a tener un efecto É, bom, antes, a, antes de a gente responder aonde que a gente vai estar daqui a cinco anos, eu queria dizer que eu não quero, que eu não quero no LAC, LAC, LACNOBES de 2027 estar falando que a nossa a expectativa vai ser implementar em CDC. Em que isso já não, não esteja mais, não esteja no, mais, no, mais no, no tópico. tópico. É, é, essa, essa, é essa é a primeira, primeira questão. questão. E o que, e eu, o que posso eu posso falar um pouco sobre isso, sobre o que eu vejo daqui a cinco anos, talvez é falar um pouco do que eu estou vendo acontecer no Brasil. É, o, que se, o, que se, o que a gente vende, vende para o cliente? cliente? A gente vende, vende conectividade. conectividade. Há, Há 10 anos, anos atrás era, era o Wi-Fi, o Wireless, era aí, wireless e aí passou para. Algumas foram para PAC, um, o Cabo, algumas, algumas pra foram para o DSL, passou para o DSL, agora é Fibra. Aí, algumas no, no Brasil tem um contexto, um contexto chamado MVNO, que são, é, um é um compartilhamento de, de, de redes de de de móveis aonde se vende, se vende como serviço. Isso, isso eu acho que é algo que vai, se vai acontecer no futuro. E isso, isso tudo, tudo você, você vai estar vendendo, vendendo com uma única fatura para que... aquele cliente. Isso, isso, isso, isso eu acredito que é o que vai acontecer verdadeiramente. E a criatividade, a flexibilidade, como você colocou, a rapidez dos pequenos em responder isso de uma maneira... Ágil, talvez, é, talvez seja, seja diferente. Soluções como, eu não sei, eu não sei se, chamam, se chama, como tecnicamente, como, mas tecnicamente, mas tecnicamente chamam, mas a gente de font que, que é o um Wi-Fi wi atender também outros clientes, clientes, clientes no o Wi-Fi wi que, que, que se entrega no Wi-Fi também outros clientes e coisas, e coisas. coisas. isso... isso Por quê? ser um dos, um dos concorrentes é o 5G. 5G. Não no sentido de que o 5G vai ser a coisa salvadora, mas é um concorrente. Entendeu? É algo... Então, em vez de concorrente, vamos... Aproveitar aquilo, e tomar, tomar para si e entrar na concorrência também. Na concorrência também. também. Eu, eu acho que isso é. Esse eu acho que é o futuro. Nós vendemos, nós vendemos conectividade. Né? Se vai por fibra, se vai por ar, ar vai... Se, vai... se vai por, se por se satélite, satélite, se, se por... vai por. Não importa. Nós temos nós que temos resolver, resolver o problema do cara, do cara compro e compro por isso. isso. E aí é, isso. é isso. Simples. Simples. Simples. Graças. Romaro. Concuerdo con, con el, y me quedo con esa palabra, un valor agregado. Yo creo que eh, uno de los desafíos que tenemos es de generar un valor agregado. Eh, nosotros empezamos con una cooperativa de telefonía, pero hoy por hoy ya nadie usa la telefonía fija. Pero nosotros estamos lanzando un producto que es poder llevar su teléfono fijo en su celular, en un softphone. Entonces, me suena el teléfono fijo en la casa y me suena simultáneamente en mi celular. Y es solo un puedo llevar celular. donde yo esté. Entonces, creo que, que una de las limitantes entonces, que tenemos entonces, es que, que no sabemos vender muchas veces el producto. Eso no es cierto, lo que decía. Veces eh, producto, a veces pasamos vas más vas tiempo, vas vas a a tiempo entre fierros y la tecnología, pero nos olvidamos un poquito el tema de la empatía con el usuario. Hay casos donde el viernes a las 6 de la tarde pierdo conexión y bueno, me esperan hasta el lunes a las 8 porque muchas veces no tenemos esa logística. Yo creo que ese es ese es uno de los desafíos. Yo y bueno, ese en, nuestro, son, en el caso particular eh, nuestro, sí estamos soñando mucho con el, eh, si dentro de cinco años, ser la primera, años, cooperativa, en se se la primera una, cooperativa en Bolivia que eh, tenga una totalidad de usuarios en fibra óptica. Ese es nuestro desafío. Que se migre a la totalidad es de usuarios que tengamos los combos los de dar por lo menos para, los tres servicios con la red de fibra y poder llegar al momento de apagar el cobre, como decía es eh, el anhelo que tenemos y estamos trabajando para apuntar ahí. Gracias Omar. Bueno, eh, hay muchas conclusiones conclusiones panel. Eh, ser chico es un desafío, también te permite esto de poder tomar decisiones rápidas, cambiar el rumbo fácilmente. Eh, eh, eh, la verdad que es muy, muy ilustrativo es lo muy que ilustrativo nos han contado. Y abro el panel a preguntas del público, para preguntas a ver si, alguien tiene, para ver si, si alguien tiene alguna duda. Sí, hola. Sí, aló, sí, eh, Tenemos hola. un espacio para, uh, para tres, cuatro tres, preguntas, preguntas, ya tenemos tres valientes ya en tenemos fila. Tres corajosos de la fila. Ay, Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, tardes. Mi nombre es Jaime Cruz de Chile, del IP eh, Mi pregunta es, eh, los pequeños operadores de este panel, eh, ¿cómo han superado el problema de eh, las IPs de cuatro que ya están abordadas? Y como los nuevos que operadores, están pequeños, si no los tener, operadores eh, que no lograron tener recursos, eh, recursos eh, lo están haciendo para están poder, poder operar poder y competir de igual igual con el resto de los operadores. De los operadores. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo responder? Ah, ah, hay muchas, hay muchas, muchas, muchas maneras. maneras. Eh, la, primera la primera son, son las técnicas, técnicas, primero de primero todo, de todo. Si usted está hablando de resol resolver primero, si problemas de, de eso, de pero, no, el problema IPB4? de falta de IPv4 y no tiene IPv6, está errado. Está no, no, errado. ni empecé. No hay, hay que pensar sí, en que que implementar IPv6. Porque, ah, ¿cómo, ¿cómo voy a no, multiplicar IPv4? No no, no, no, no, no, no va a haber. Ah, voy a ficar volver. en la fila, la no fila hoy no de cinco años, la mañana será de seis, de siete, no hay nada más. No, tira eso de la cabeza. Perdão às perdão, meninas da, da tradução. tradução, eu vou, eu vou falar, falar em, em português, elas estão acenando para mim. Desculpa, mandar... tá? Desculpa. É porque, é porque todo, todo mundo fala espanhol, vou na, na onda. Tire isso de... Lá você vai pensar nas técnicas técnica complementares. Uma técnica que funciona razoavelmente bem, bem e que a gente a adota bastante no Brasil, Meu é a que é, que é a mais adotada no Brasil, é o Dual com o Então você vai você usar, usar o Sagenat, aí você vai dosar a quantidade, quantidade de portas que você vai entregar para o seu cliente, e se, e se vai usar o Sagenat do, e do tipo pré fixo onde, você onde tem uma quantidade, quantidade de fixa de portas, se você se vai, vai usar o Sagenat do, do tipo bootport allocation, que você, que você vai, vai do, entregando, entregando gradativamente. gradativamente, mas a mas mais elegante, na minha opinião, e a que é menos adotada no Brasil, é o 464XLAT. E, e, além disso, além disso e, esse e esse é um tema, tema de, que a, é, é, eu sei, é, eu, tem ca... muitas, pessoas muitas pessoas que são, que são do PDP, PDP aqui. aqui, é uma, é uma, é uma, é uma, uma única, única solução viável, ar, na minha opinião, opinião, é alugar IP. Eu sei, eu IP. sei, que, eu sei que eu vou apanhar eu por causa disso, as pessoas vão me bater mas, bater, mas alugar, alugar IP como? Do jeito de jeito certo. certo. Faça, faça isso, isso. existem pessoas, pessoas que fazem, que fazem isso do jeito certo. certo, não, não é, é por baixo panos, dos panos, não, não é escondido, escondido, não é, isso. Não é... Fazer, fazer isso é, isso errado. é errado, existem, existem pessoas, pessoas que fazem isso, isso que, que tem as, as condições, condições legais te para te alugar esse IP, IP e, você e você vai você pagar um, um preço por, por, isso. por isso, e faça, e faça do, do jeito certo, que faz certo. quem faz coisa errada tem que apanhar, eu sempre digo isso, então se você está alugando de um cara escondido, você vai ter problemas. É, então, então, alugar, alugar e IP da pessoa certa, mas quanto, quanto IP eu vou alugar? Somente o necessário para que você, você use essas pequenas técnicas de transição, de transição para que, que seja, um seja um o mínimo possível. possível. IPv6, IPv6, IPv6, IPv6, um, IPv6, um, IPv6, um, IPv6 um pouquinho IPv4, de IPv4, se não tiver nem IPv4, IPv4, IPv4, IPv4, nem, IPv4, IPv4 nem para fazer isso, isso talvez, talvez alude. Basicamente, é essa, essa sugestão que eu faço. faço. Eu sei que eu sei as outras vão me bater, e desculpa, desculpa por eu falar de alugar de B, mas isso existe. Alguém, mas... Isso existe. <risos> Já tenho a dizer eu que não, não, não. É, é, não é. se não pode. Eu ia falar que não, <risos> não é possível que cuidar, mas preciso ter cuidado vier... com isso. Porque, insisto en lo que dije hace un rato atrás, aquí todos, aquí todos poco, aquí somos del todos área técnica la área en su técnica, mayoría, entonces entendemos mayoría, todo el tema. Tú te encuentras con asunto, ingenieros en cierta de empresa de o en ciertos de clientes que tú le decías IPv6 6, y te dicen, y no lo entiendo. Y ellos no, no, a mí y IPv4. Entonces, Entonces, si bien nosotros queremos realizar todo el cambio que podamos hacer en IPv6, tú tienes que entender que, que IPv6, hoy en día muchos de tus clientes o muchas empresas pequeñas o muchos servicios no entienden el IPv6. IPv6. No entiende el IPv6. Entonces, o falta mucho todavía para poder pasar, pasar, pasar a una masividad de IPv6. IPv6. Nosotros lo tenemos en dos routers implementados domiciliarios. La gente no se ha dado cuenta. Pero adicionalmente, muchos tienen hasta pagada la opción de IPv6 en Windows. O sea, no es tan fácil el cambio. De um, idos, mirado desde o de sim, ponto de vista lugar. técnico, configuração, router, novidade. E etc., lugar, etc., mas é, clientes é residenciais é, é, mais... é uma, um outro tópico, não é tão simples. É, só complementando, e aí, entra aí entra aquela outra parte que, outra que, é que é a empatia com o cliente. Porque, Porque, do mesmo do jeito que, que, você que você vai falar da, falar da câmera, você vai falar também sobre o IPVT e o referencial do CADPT na Você vai. Faz parte do negócio. Do negócio. Aceita o que, que dói menos, menos explica, explica, ensina, fatura o ticket, ticket e vai e para o próximo cliente. cliente. Graças. Outra, Outra pergunta? pergunta. Hola, hola, hola. Una bueno, eh, sí, bueno, estamos, sí, estamos en Bolivia. Estamos en Bolivia. Para aprovechar, yo quería proveer poner un poquito de contexto, porque un, sé que la gente en Bolivia eso, está mirando el que evento, que a, de a, a evento, a la importancia, y para darles a todos el contexto, porque estamos en, en uno de los países sea, menos poblados de Sudamérica. De, Sudamérica ¿no? Entonces, quería eh, dar una referencia. Bolivia tiene menos de 800 mil conexiones de Internet O sea, en las estadísticas, sí, los 12 millones de bolivianos tenemos un internet por celular pero internet tiene solo 800 mil familias de los alrededor de 3 millones de familias, familias, de familias en, que hay en el país pues más o menos la penetración que, tres, que tiene Bolivia, más o menos que datos, datos que no son claros son porque tienen que tenemos problemas estadísticos que tenemos Bolivia, en Bolivia no ¿no? entonces ahí para en nosotros digamos, en el contexto pero boliviano tres gigantes que son los que manejan el internet luego hay como cinco empresas grandes que son cooperativas y están con los cinco grandes para, para, para el común de la, de la sociedad boliviana. Estamos hablando de empresas de con seis mil clientes. Por ahí, ¿no? es que la escala es completamente diferente en Brasil. No o sea, Que cierto que seis mil clientes pequeños en Brasil, pero acá eso es grande. Y, eh, medianos somos como 10, Yo soy un digamos, que somos los que tenemos miles de clientes. No llegamos Alguns a los 50.000, pero clientes, tampoco no bajamos a los 5.000, 50 no, por ahí anda ¿no? y, y luego tenemos 400 y pequeñitos y que nosotros haremos. 400 pequeñitos que estamos hablando, que estamos clientes son que clientes tienen que menos de mil clientes, clientes o andan alrededor de los mil, mil, mil, y demás, Y micros, que son pequeños emprendedores que han aparecido por todos lados, porque hay que entender que la crisis, este país ha sufrido mucho porque los chicos no podían pasar clases, un grupo muy grande, de jóvenes que han estado casi dos años sin poder ir al colegio no? ir y estoy hablando por, del campo, porque en la ciudad sí han encontrado formas de niños de se cargaron a la casa tío que sí había en lugares más, más alejados ha pasado para que tengan un poco de contexto de qué significa Mediano Pequeño Grande en Bolivia y bueno, quería un poquito representar a los medios. ahí la evolución es interesante, me ha gustado mucho lo que han comentado que es, que es el primer paso aquí, que miran aquí, que todos. Que Por eso yo creo, y lo, lo hemos comentado en, con Laura, estamos eh, con, con Paula de la eh, eh, estos micros pequeños aquí, con con de pequeños de aquí en, en Bolivia, Bolivia su, primera su primera fuente de información son, son los proveedores de materiales. Y si ahí se inserta si la señora del IPv6, el país va a suminir, porque esta gente que se conecta con el micro micros, sino que está decidido a dar servicio, está comprando su tele está comprando su su celular, eh, ¿no? TV, y, y obviamente un celular, acá hay celulares de todas las calidades, ¿no? Y, y todavía vienen sin, TV6, porque son, sin FV6 muy, muy porque básicos, son muy básicos, no, muy baratos, pues, entonces no creo que es, baratos. Una buena eh, yo acho que es una buena estrategia, eh, estrategia eh, a través de entonces, los, los mayoristas de, los de, los materiales, de, de materiales Pero meter estas charlas de FV6 y ayudar a que Olivia se incorpore al directamente, creo que sería algo muy bueno los micro van a estar encantados porque ya necesitamos información de este caso. Justo hoy avanzando sámenes, sámenes, sámenes, sámenes, sámenes, sámenes, sámenes, sámenes, para el internet en Bolivia y, y se puede tocar eso y, y, y bueno, el otro tema que y, suelen y tener, el, el DNS recursivo, por eso, corre eso, corre el el recursivo, eso me gustaría entender en qué momento a ti te parece más importante eso del DNS recursivo cuando estás con miles, con cien miles, de eh, sí, es millones, miles, miles eh, sí es muy importante lo tengo claro, pero aquí es común que todo sea el 8.8.8 entonces es lo más común y estamos en las escalas de velocidades de 20 megabits por segundo Así que muchos micros y pequeños están eh, poniendo 256 o 127 clientes por hilo y eso los puede, los puede estar eh, limitando que en el futuro cuando las velocidades salten, ellos estén saliendo del mercado. ¿no? Entonces es un tema también que creo que es importante que gracias. entiendan. ¿no? Gracias. Finalmente. ¿no? Gracias. ¿no? Una ¿O ¿O una el gracias. Sí, es, es el tema del sí, es es que sí, es que más Gracias. No, es no, Dar espaço para mais alguma pergunta? Já creo vamos que, ter que encerrar, sim, consumimos. infelizmente, consumimos todo o tempo. Okay. Queríamos três, quatro perguntas, para... mas no. acabou o no. tempo. Portanto, eu acho que o que temos lista, que ter é uma salva de palmas para os membros do painel.